Hola comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo video de relojes En este caso es un reloj suizo de la marca Swatch Este es el segundo reloj de la marca Swatch que vemos en el canal El primero lo pueden ver haciendo clic aquí arriba Es un modelo bastante interesante, no se lo pierdan Pero hoy quería hablarles y comentarles un poquito mis opiniones de este modelo que por cierto lleva el nombre comercial de Swatch, conocido como Blue Boat, Bote Azul. El código del reloj es el YWS 420G. ¿Sí? Es un reloj eh, resistente al agua, 30 metros, 3 atmósferas, con 2 años de garantía internacional. Caja de acero inoxidable, malla de acero inoxidable. Un reloj analógico movimiento de cuarzo suizo. Y quería contarles un poquito al respecto. Eh, algunas opiniones sobre no solo el reloj este particular. Que es un diseño bastante estándar dentro de la marca. Sino algunas opiniones particulares en cuanto a la marca en sí. Primero y principal. Bueno... Eh, hay que reconocerle que el pulido que tiene es excelente, excelente el pulido acero, inoxida acero inoxidable muy bien pulido. A tal punto que se puede, me pueden ver a mí eh, reflejado en el acero. Eh, tiene una muy buena malla, ¿sí? una muy buena hebilla. Hebilla con traba de seguridad para que no se pierda ¿sí? tiene unos eslabones muy interesantes fáciles de cambiar fáciles de sacar tienen un perno pasador que se empuja a un lado y sale fácilmente la villa si bien tiene algunos es ajustable en algunos puntos eh, es son muy pocos, son solamente cuatro así que las opciones son bastante limitadas en ese aspecto Pero como los eslabones son fáciles de sacar no hay ningún problema La medida eh, del diámetro no la tengo ahora de memoria pero es bastante genérica Así que queda bien la mayoría de las muñecas es un reloj eh, analógico, como les dije, de movimiento de cuarzo. Es un estilo pilot Watch. Reloj de piloto. Que está muy de moda últimamente. Porque es el Pilot Watch. Bueno, la característica es un reloj bastante. con líneas bastante simples, sencillas. Sobrias. Pero tiene en el dial la numeración horaria ante meridiano y post-meridiano. Esto es de 1 a 12 horas y de 13 a 24 horas no vamos a entrar en detalle de lo que es un pilot watch porque hay mucha información en internet básicamente la idea es que tengan de 12 eh, a 24 horas en el dial para que el, reloj pueda reconocer, el piloto pueda reconocer el reloj fácilmente la hora y comunicarse sin problemas y ágilmente con el control en vuelo a Tanto las agujas de hora como minutos y los puntos horarios son luminiscentes Brillan eh, decentemente en la oscuridad No es un wow pero brillan bastante bien, son aceptables Retienen la luminosidad por varios minutos Pero la verdad que no es nada del otro mundo, es una luminosidad estándar eh, tiene la corona muy buena, muy interesante, tiene fecha, fecha eh, en, en el dial, ¿sí? le faltaría el calendario, le faltaría, faltaría el día de la semana, pero tiene el día del mes, tiene un pase rápido, la fecha, ¿sí? retirando la corona en la primera posición, se cambia la fecha, en una segunda posición se cambia la hora, interesante la corona es que tiene un rebaje debajo, a ver si logramos enfocarlo tiene un rebaje que hace que sea muy fácil se resiste el enfoque a ver si... bueno ¿qué, qué ganas de arruinar el video que tiene hoy este reloj, ahí se ve se puede ver que tiene un rebaje debajo de la corona para meter la uña y sacar la corona para afuera fácilmente Fíjense el pulido que tiene este reloj. Es fantástico. Es ligeramente pesado. Para ser un reloj de cuarzo. Es ligeramente pesado. Pero bueno, tiene mucho acero. Mucho acero. Tiene grabado acá. Bajo relieve. La marca Swatch. Pero bien. Muy lindo. Muy sobrio. Elegante. Sencillo. Eh, un reloj de buena calidad. Económico. Pero tiene algunos puntos que no me gustan. Y estos son. El cristal, si podemos decirle cristal, en realidad es un domo de plástico que lo hace es barato, pero lo hace susceptible a marcas, golpes y rayaduras. Por un reloj de buena calidad mínimo podríamos invertir en un cristal de vidrio para que sea más resistente. Es muy probable que este reloj se le arruine rápidamente el plástico antes que se le raye tanto. Si bien... El pulido es fantástico, también lo hace susceptible fácilmente a rayaduras, que aunque muy ligeras se hacen muy llamativas en contraste con el pulido fantástico que tienen. Por ejemplo, no sé si se llega a percibir que acá este, esta parte de la villa tiene ya varias rayas y esas rayas en realidad son solamente de apoyarlo en la mesa o en algún lugar. Así que tengan en cuenta eso que que el pulido es fantástico, pero se va a empezar a rayar con finas rayas levemente, paulatinamente. Ahora bien, ¿qué es lo que no me gusta de este modelo y qué es lo que me gusta de la marca en general? Algunos detalles en particular, lo del domo de cristal es pasable, pero no me gusta y fíjense, la caja es sellada, no podemos acceder. ...al mecanismo del reloj... ...la única forma... ...si bien tenemos una tapita para acceder ca al cambio de la pila... ...no podemos acceder a la máquina... ...la única forma de acceder a ella es a través del frente del dial... ...removiendo el cristal, las agujas, el dial... ...y acceder a la máquina desde el frente... ¿Por qué? Si, si, si bien nosotros pagamos, somos los usuarios, tendríamos que poder tener acceso a la máquina, que es, en definitiva, nuestra. El diseño de Swatch, pero nosotros compramos el producto y deberíamos de poder acceder a él. Y otra cosa que no me gusta es este estilo de caja y malla. Fíjense, si quisiéramos cambiarle la malla a este reloj por otra de nuestro gusto, de nuestro agrado... No podríamos hacerlo salvo que compremos una malla propietaria de Swatch, porque al tener este estilo no cualquier malla entra acá, no cualquier correa, ya sea de caucho, de cuero u otra metálica. Tenemos que comprar una exclusivamente de la marca Swatch o alguna imitación o alguna otra marca fabricante que se dedique a hacer alguna correa o malla exclusiva para Swatch, lo cual... Achica bastante nuestras opciones de modificación y personalización del reloj. Como por ejemplo, si tomamos caso de, caso, el caso de este casio, fíjense, la correa de caucho es bastante sencilla. Lo único que necesitamos es encontrar una que tenga las medidas de nuestra caja y reemplazarla fácilmente. Si bien su 8 acá tiene unos pernos pasadores que. Eh, se pueden sacar fácilmente no cualquier malla que encontremos o correa que encontremos vamos a poder ponerla en nuestro reloj entonces sí o sí estamos hablados estamos atados a comprar algún producto swatch lo cual mmm, nos quita libertades y eso nunca es bueno pero bueno dentro de todo es un lindo reloj eh, como ya conocen mi canal, no es un reloj, un estilo muy habitual en mí, pero la verdad que tiene un valor especial porque ha sido un regalo por, eh, en, en, en mi trabajo por 10 años de trabajar en mi empresa. Así que mmm, tiene un valor sentimental especial, 10 años trabajando juntos en, en la empresa, así que fue un obsequio y por eso tiene un lugar en mi colección. Y quería aprovechar para compartirlo con ustedes y hacer algunos comentarios respecto a la marca. Las cosas buenas que tiene y las cosas no tan lindas. ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que es un reloj suizo de buena calidad. Preciso, muy preciso, pero económico. Digamos que eh, un reloj barato dentro de lo que es la, una gama media de relojes. Y hay que reconocerles que si bien... No hay tanta variedad en diseños en esta marca, la verdad que en cuanto al arte y al colorido sí es muy variado. Por lo cual son relojes ideales para, llamemos mujeres, eh, adolescentes, niños, en ese sentido creo que tienen mucha variedad en cuanto a, a colores y personalización. Pero en cuanto al diseño es siempre el mismo reloj analógico. Por ahí en la opción para hombres, que si bien hay pocas opciones, las que hay son bastante similares. Un reloj clásico analógico o un cronómetro. Pero bueno, comunidad de YouTube, espero que les haya gustado este video. Se excedió un poquito, pero bueno. Espero les haya gustado, no dejen de suscribirse al canal, hacer clic en la campanita y darle la opción de suscribirse a las notificaciones para enterarse antes que nadie cuando subo nuevo video. Hasta la próxima.